Oiga, usted que vende... Ah, sí. Ya, ya se lo he cogido. Es que si me lo cojo... Hombre, seríamos dos explosivos. Venga, lo voy a coger. Ahí está. Lo tengo, ¿eh? Aquí te he marcado escopeta azul Hostia, y... has marcado... Escopeta azul y mini azul. Vale, ¿has marcado contrato? Sí. Pues está cerca, ¿eh? Voy esa escopeta azul. Ah, pero es la de alta potencia. Bueno, vale. Es el primer disparo el que cuenta, ya lo sabes. Sí. Y este voy a coger el azul. Este imbécil estará por las ruinas. Es que aquí hay buen farmeo, ¿eh? Hmm. Mm. hombre aquí si pillamos a uno así desprevenido de esto a ver ahí, vale, hay, hay, ahí hay gente si le disparamos los dos eso es lo que te iba a decir pero si tiene que estar quieto y más a un surtidor espera por dispararle bien pero Hola. este es idiota este es tonto cuidado que no puede subir el otro por detrás ¿eh? Eh, ¿le cojo yo o coges tú? coge, coge nada, tiene poco, eh, el oro y un frasco de... coge oro no sé qué hacer, tío tengo aquí seis minis Bueno, me cojo la cura Por aquí va el otro es que como explota. Que te gasta la bala. Gracias, surtidor. Ay, ay, ay, muy buena. Si sí, es que no tengo una idea buena. Venga. Campeón. Tú construyes pared, yo destruyo pared. Ese sería el compañero, ¿no? Sí A nuestra derecha Sí Por ahí Venga, como los negros, sin hat. <risa> Espera, voy a tirar una granada ¿Estaba adentro? ¡Hostia! ¡Otro! ¡Salta! ¡Hijo de puta! ¡Cuidado! ¡Vienen los resarcidos! Pero tengo una sorpresa explosiva. Me disparan más gente. Sí, ten cuidado. Punto la cabeza. Explota, perfecto. son, tío? así ah, Vale Creo que no estamos en buen sitio Vente para aquí abajo No Vente para aquí arriba Pero dentro de la casa Hay una, una hoguera, eh Por si te tienes que curar Aprovecha para recargar todo Me queda y, otro barril, eh. Viene la zona, eh. Nos tenemos que ir ya. Joder. Pues que bien aparcadito no lo han dejado, ¿no? Bueno, no nos hacen falta, ¿no? No. Pues esos dos se largaron, eh. Hombre, se dieron cuenta de... Me, que, me he quedado eh, tu oro. Te has dado cuenta, ¿no? Me he dado cuenta, sí. <risa> Puta rata. <risa> Huele en el nivel, ¿sabes lo que te digo, no? Bueno, que me quedan cerradas la casa. Hostia. ¿La zona? Joder. Hacia aquí, coño. ¿Debajo del puente? Hostia, hay aquí... A ver... Vale, mejoro. Hay ahí para hacer un fuerte. Solo me falta un 2%, pero total. Dos botiquines no voy a gastar. Y tienes aquí una sierra loca. Nah, ya, ahora sí que no voy a hacer ruido. Con corona. Esa casa eh, me extrañaría que no hubiera gente ahí arriba. Puedo tirar una granada. Bueno, aunque cuidado con la sierra en la fase final, ¿eh? cuando empiecen a construir. Mira, está saliendo disparos de por ahí. Sí, están allí metidos. A ver cómo hacemos, tío. Pues de momento... Ahí no hay nadie porque hay un cofre de oro, tío. Me meto pa' aquí en la casa. Ya veo. <ríe> Como por una emergencia. Mira, otro botiquín. Ya llevaría tres. Pues cojo yo, porque este spray que tengo me queda 90. Por si vale, acaso... Pues coge tú los botiquines. Vale, pues mira, nos podemos mover poco a poco. Tenemos hacia donde se estrecha que es hacia acá. Qué marcado. Ah, tú ya el azul, ¿no? Sí. Y vamos con toda la tranquilidad. ¡Oh, un pájaro épico! Ahí se va a aterrizar. Uf. Va a, ser, va a ser que no, ¿no? Va a ser que no Y lo de... Sin hacer ruido también No se han dado cuenta Están recuperando gente ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Ah, no! Ya, ya lo han recuperado vamos por aquí joder madre mía le ves le ves en lo alto de la grúa tío está quieto ¿Ah, por sí? favor dime que le ves una en la cabeza Hola. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ese no se le olvidado ya en la vida Y tenía corona. Hostia, viene la zona y todavía no... Está es cerca de mí porque aquí hay gente. Eh, otro que muere. Venga, afuera. Chuparla. Cuidado que haya viajale, eh. Quedan cinco para nuestra otra izquierda. No sé si por la isla. O por aquello grande, pero. Y en aquí, en esta casa. No, ahí ¿no? donde mata. Ahí es donde he mata ya al otro. Espera, me acerco aquí a la camioneta. Hay que tener cuidado con los arbustos también, porque. Esta gente sí. se esconde esta gente dice. <risa> Yo creo que debemos de intentar ir bajando aquí. A... Allí hay un tío. Eres tú, no? Me ha, vi me ha visto, ¿eh? está conmigo. ¿Dónde está tío? En lo alto. Así. Ah, zona tío. La zona la zona. Bájate vale. por aquí, bordea. Tenemos, nos tenemos que ir. Bordea que nos cubre. Joder qué susto. Escucho a alguien recargando. Tío, eh, nos va a putear la zona, tío. Están entretenidos. Vente por aquí, vente por aquí, vente por aquí. ¿Quién ha disparado? El de allí, ¿no? Sí. Vale, aquí estamos justo dentro. Le coge la zona también. Va ¿Mancha? con lancha. Dispara. Sí, construye, campeón. Va a subir al monte, tío, no va a ganar la altura. Sí, tenemos que movernos, tío. Ojo, nos apunta. Le he dado. Ah, oh, me ha tirado. ¡Oh! <risa> victoria y eso victoria. tío hombre, porque mientras está con la ratita llega el lobo magistral magistral, de verdad Nueve llevo tú bien, ¿no?